Y aquí tampoco había nada. Vale. A ver, a ver. A ver. hoy no, no, no, no, Hada alguna por ahí. Pues tiene toda la pinta. Me queda una. Mi reino por una bolita de energía. Otratéis, hey, de hecho, también está activado. venir de piso a ver, a ver, a ver si, sí, si, sí, la gente tiene que ir por ahí daño bueno, pero si se da ah vale, vale, vale joder hay un problema Ah, vale vale. vale, vale, vale, no sabía, pero el checkpoint también te guarda las bolitas, madre mía, madre mía, venga, creía que las bolitas se conservaban, joder, esto es más caro que dar sol, mucho, ¿no? en serio, venga, y ese corazón, ese corazón, muy bien. Ahora tengo que llegar Vamos, vamos Solo me queda esto A grabar esta mierda de juego Joder, ¿cuál? ¿qué hace la cámara, tío? Vamos a ver, camarita, los cojones Digo, Perdonen, perdonen el vocabulario Pero Es culpa del juego Uh, bueno. tomar carrerilla y saltar o algo, o algo así. Uh, uh, uh. No tengo cinco vidas, pero me faltan muchas galletas. O sea que.. No puede estar malgastando, ¿eh? Como ahora. Bien. Bien, bien, ya está, tengo más corazones que galletas, ¿no? Pero no te confíes. Venga, ¿ves? ¿ves? lo que pasa? Esta sí que La perilla. Ahí está. Y ahora está. Toma. Sí. Sí. Nivel no completado. Toma. Nivel no completado. Voy pues a estar. Esta es mi galleta más. Sufrimiento. Sin parar. Y te pone nivel no completado. Gracias, gracias por hacer este juego tan fantástico ¡Hala, ya está! ¡Ah! Ni, no te dicen nada, enhorabuena, ni, ni, ni, ni nada Ni un ni, nivel no completado ¡Y te jodes! Eh, como puede verse... Lo he desbloqueado 100% es que... Y un crack. No me han dado platino porque esto es la Wii, pero bueno. Y aquí en... en la partida creo que podemos volver. Vamos a ver.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 que sea voy a poner recoger puntos Uf. pero pero esto lo voy a poner fácil sí, este creo que lo jugué que hay que ah, estar está el escenario bueno está lleno de, de cosillas que hay que ir recogiendo bueno esto ya joder ya empezamos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 que subirse hasta ahí la gente está muy loca ¿eh? aquí jugar a esto ya, ya requiere niveles de masoquismo excesivos en total para que al final te diga nivel no completado se me matan. Yo voy a ir jugando preocupadamente. ¿Qué es esto? ¿Pero ¿Qué es esto? Un rollo de papel higiénico eh, amarillo. ¿Qué locura es esto? ¿Pero qué es esto? ¿No se supone que son dulces esto. Hombre, ¿cómo? También hay que recoger eh, los, las cosas estas de energía. ¡Madre mía! ¡Qué palo! ¡Matadme, por favor! ¡Matadme! Sí, sí, sí, estoy seguro que cabe esta tortura ya.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 nos lo pone aquí en el menú y podemos acceder a ello cuando queramos. Incluso hace falta jugar a juego y sufrir esta tortura para ver eh, los créditos. Bueno. Dedicado a el trabajador, equipo que sacó adelante y e hizo esto posible. Sí, sí. Aquí vemos que Michael Broker ha hecho un montón de cosas. Estaba pluriempleado. Yo creo que es el único que hizo algo porque los demás a lo mejor se unieron y... Ah. O son de relleno, estas personas a lo mejor no existen. oye pues aquí ya, control de calidad... Mmm, yo creo que no.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 es castellano ya suficiente y abre aquí a madre papá a otra madre y a otro padre y bueno aquí nos dan por fin las gracias bueno ya era hora pasa el juego me dice nivel no completado y a tomar por culo ¡Hala! bueno que ya al menos ya te, dicen. te dan la enhorabuena de alguna manera no y bueno si vemos que los créditos no tienen fin, para que duren más, pues. Eh, para que parezca que, que esto ha sido un proyecto de, digamos, de, de envergaduras <ríe> estratosféricas. Bueno. Eh, bueno, voy a repasar un poco las opciones, que no las vimos. A ver. ¿Cómo jugar? ¡Hola! controles un básico Ah, vale, con Vamos a, ¡Hostia! Cambiar de cámara Ahora me entero de esto Bueno Y avanzado, pues nada Mover, saltar, doble salto, atacar Y pum, pum, disparar Ya Y... y nada, bueno, sonido Aquí la Z no va. Se les ha olvidado poner. Ahí digo la Z, a poner la B ¿Eh? en este menú. Bueno. Nada. Control de calidad, vamos. Se la han currado. Bueno, lo que espero hacer con estos vídeos es hacer un vídeo de resumen, eh, que seguramente es el que verá todo el mundo, porque bueno.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 Mm hmm mm hmm, mm -hmm.